Buenas amigos, ¿cómo están? Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Hugo. Y todo esto comenzó cuando andaba buscando una utopía. Pero no encontré una, sino muchas. Me contaron que los estudiantes y docentes de todo el país crearon sus propias ciudades para el futuro inspirados por la obra Buel Villa de Xul Solar y por la ciudad hidroespacial de Gyula Kosice. Durante el 2021 recibimos 60 proyectos utópicos que imaginaron modos de vivir alternativos desde distintos lenguajes artísticos. A ver... Algunas escuelas realizaron ciudades a gran escala integrando varios proyectos o trabajando en conjunto desde diferentes materias. que reflexionaron sobre nuestra convivencia con el objetivo de lograr mayores libertades y derechos dentro de la sociedad. Suponemos una ciudad con una buena calidad de vida y muchas zonas verdes. La ciudad se caracteriza por tener un buen servicio de salud, donde se puede transportar a los enfermos sin tráfico de vehículo para ser atendidos. La propuesta de nuestra ciudad es que no haya discriminación a ninguna persona, que haya igualdad de derechos y que cuenten con todo lo necesario para que a los ciudadanos no les falte nada. Distintos grupos aplicaron herramientas tecnológicas y digitales para crear proyectos de ciudades innovadoras. Muchas escuelas tuvieron en cuenta el impacto de nuestras actividades en la naturaleza y propusieron alternativas para una vida en armonía con el ambiente. tener una granja y van a tener unos cultivos de zanahoria. Me encantaron las ciudades que se basaron en la ciencia y el arte. Y a mí, las que proponían nuevos lenguajes y conceptos. Imaginar es el primer paso para inventar y crear. ¿Crees que en algún momento vamos a vivir en estas ciudades? Sin duda, una utopía es una utopía hasta que deja de serlo. el futuro de los estudiantes de toda Argentina nos inspiran para crear nuevas formas de vivir. ¿Y ahora cómo las realizamos?